Con Mel me voy a comprar un arma. Uh, oh, amigo, yo quiero un arma, amigo. Vamos a buscarla. Ya vamos para acá. Eso es una honey lava flow con burning. Esa, esa es de las oh, mejores míticas que hay. Uh, esa, yo la quiero, yo la quiero. Yo la quiero. La Yuri. Yo la quiero, amigo, yo la quiero. Y si me das. Y si me das. La Kali? La Kalinkar también, la venda a mí. ¡Oh, pues yo quiero una Kalinkar. No, es para mí, es para mí. Pero a lo mejor tiene no? más de una. A lo mejor tiene más de una. Eh, los dos paguen de mi mil y ahí les tiro la arma. Pero ¿cómo, cómo se paga? Con el kit. Pon kit inicio y, y... Barra ladrón. pay. Kit inicio y kit ladrón. Barra pay. No, pero no tengo el kit inicio. Oh, pay, ¿qué más? Y, y el nombre. Vale. Ben Alfredo, 8. Barra pay. Ben Alfredo, mil, ¿no? Bueno. En Alfredo. Ya te he pegado, amigo Bien, amigo, bien Cargadores no tiene, amigo Amigo Cargadores para esto, amigo Ah, oh, vale, amigo Gracias, amigo Hasta luego. A minería, minería Voy a reventar todo, eh. Que te pones la calinca. No necesito ni licencia ni polla, ¿no? Bueno, que no. no yo, por si acaso, la llevo en la, en la galleta. No, ¿qué? yo también. Tú. A ver, ver vendedor este ven de. Este vende cajas y, car y cargadores. A mí en la caja. A mí en la caja y a 500 el cargador. Hay drums de 90, Amigo. Random. No sé, no sé qué cazo quiero. ¿Qué habla? Me ha matado un nota porque sí. ¿Por qué la matado, loco. Mátalo, mátalo, mátalo, mátalo. Que está a mí esto. Que no puedo hacer nada. Que me ha cogido a mí de esto? Mi Kalinkar. ¿Qué mierda hacéis? ¿Qué mierda sé? Que habéis matado a un inocente, Hijos de puta. Que no, que no, que me va la escalar, la escalar. Me han robado, me han robado, me han robado mi Kalinkar Me han matado porque sí. Toma, toma, toma. ¿Y mi y mi, y mi calíncar qué? Me han robado mi Kalinkar ¿El de la escopeta? ¿El de la escopeta? ¿El de la escopeta? Coño. Ya está, ya está, está? parado, parado. Castillo, buena gente. Vete a Saint, vete a Sixton. Yo asome, que asome. morir, ya no cuento. Ya son al Hay uno me arriba. Señores. No, Tienes uno por ¿tío, la tío, espalda, la eh. No ruma, me arreglan las manos mis cojones. No me maten, Me mata, me mata el de la honey, me va a matar el de la honey. Tengo mapes, eh, tengo mapes. ¿Qué ha qué, coño? ¡Ala, Ah, la no, no, está loco! ¡Está ¡Qué malo es! No, si sí, lo he cogido todo. Mi mochila y todo, tío. ¡Levanta no, las manos! ¡Levanta las manos! ¡Levanta ¡Levanta ¡Oye, mi cosa! Te compro te compro, te, compro, te compro, te compro! ¡Eh, eh, eh, eh! eh. Te estaba apuntando, no puedes hacer eso Está loco, está loco He cogido, he cogido, he cogido vida lo vuelvo a matar babanea Que alguien lo pare Mira ¿Por qué mierda me matan si ven que estoy con mis kings? Porque estoy rodeando de algo Vale, pero escúchame, que me han robado mi Kalinkar Tú, administrador Y bueno, jodete ver, te manda a matar pero pero no pero si me han matado a mí yo tengo rol yo tengo rol yo soy ladrón pero me han empezado a disparar y yo me he defendido a mí a mí me han disparado y yo me he defendido hagan file y vamos a devolver los items que perdieron. Que blanco, blanco. Sí, tengo, venga, me me calincar. Yo, yo tenía unas maple. Me calincar. Yo una maple. Yo perdí una maple. yo <rimo>. ¿Sí. no tengo una maple, eh. No vamos a hablar nada. Esto pasa por hacer antiroll. No hemos hecho nada, nos hemos defendido. Yo me he defendido. Vale, tú. Vaya pasa, el, el que tenía mi. Y yo, alguien me ha robado mi Kalinkard, tío. Me va todo mi patch en ¿Tío? la Kalinkart. Mi... Has... Este me han robado mi.. Me han robado mi grindy. Mentira. Las aristas que tienes. Te te me han robado mi ¡Mamá Mamma, me han robado la grindy. Espera, espera. Me han robado mi Chile, déjame ver la deja de ver las maples. Es un segundo, déjame ver la madre. Ah, es déjame verla. ¿Le has...? No, no. No, no, no es eso. No, que quiero, no, quiero verla, quiero ver la skin. Quiero verla aquí en un segundo. ¡Qué inútil! has puesto un kill counter de... <ríe> ¿le has puesto un kill counter de zombies a una mapa el Strike. ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios! Mi libre, ¿Cómo, me cómo? Escúchame, tengo más eh. ¿Eh? Sí. Toma placa, tú. Ah, ya, ya, ya está! Ah, ya, ya, loco. está loco. ¡No! ¡Eh! No, Toma placa. ¡Banearlo, banearlo, banearlo! No, no me banee. Ahí Vete a sea que te mate, a Eh, eh, no me vayas a matar. Eh, que lo está pegando, inútil este. ¿Te tengo... Tengo un cargador más. ¡Tengo la maculina y un cargador más! Vámonos, vámonos. Mira a mí, me guante, guante, guante. A ver, a ver. El tú te quejarte es que no tienes la... Claro, tío, para disimular. A la policía ahí? Ah, no. Me la guarda, sí, me la guarda aquí. Y yo, yo tengo mil, yo tengo mil. Y, y luego tenemos también una, una Yuri. La Yuri la ha tirado, lo sabes. No, no, la tiene ese hombre. Y también tenemos poco más: ser verdes. Yo... Es que nos vamos a quedar sin Mirar, blanca, si pero es que queremos una casita, aunque sea. Si nos vamos a una esquinita, yo tengo una mamada. Ven. Que no, casi no se compra la gente, claro. hombre. Oh. Oh. ¿Ustedes tienen sol? ¿O no tienen sol? Sí, somos sí. yo. Sí. Mira, mira. Me parezco a XXX. Yo también. Sí, tengo la cara de macarra. <risa> tú no. <risa> tú no, Dani. Tú no, tú no eres Nuevo, tío. Oh, qué buena gente. ¿La vende? ¿Por qué? Mira, me la va a regalar, era un grande, era un fiera. Y nos dan la puerta Era un grande y un fiera, vamos. Te quiero. Quita de ahí, guante que le está molestando de ahí. En no medio.